Hola amigas y amigos del rincongráfico.com y bienvenidos a este video tutorial. En esta segunda parte de simulación de tela con 3ds Max Studio les enseñaré a hacer una simulación de una especie de cortina como la que ven en pantalla. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de realizar esto. Empecemos. Lo primero que haré es reseteando mi escena, reset lo voy a ampliar y voy a crear un plano nuevo en modo square e inmediatamente le voy a decir que sea un cuerpo rígido estático, recuerden que es para el piso y luego de eso me voy a ir a la, a la vista frontal pulsando la letra F voy a hacer otro plano en este caso rectangular y simplemente me voy a ir a modificar y le voy a aumentar sus segmentos. Recuerden que el aumento de segmentos sirve para mejorar la calidad de la simulación, en este caso de una tela. Ahí está. Y le voy a decir que sea mcloth object. Ahí está. Y ahí quedó. Si le digo bake. Lógicamente la tela va, va a caer como lo veíamos en el, en el video tutorial anterior. En, en la descripción del video les dejo el archivo editable para que vean cómo se hace, para que lo descarguen de manera gratuita. si yo quiero fijarla eh, como si fuera una cortina le voy a decir un bake para borrar la animación y lo que voy a lo que voy a hacer es meterme acá dentro del modificador en cloth y le voy a decir vertex voy a ir a la vista frontal y voy a seleccionar estos vértices ahí está y le voy a decir make group crear grupo no importa el nombre le doy ok y simplemente le voy a decir pin, pin que va a hacer, me lo va a fijar. Me vuelvo al, al modificador, me paso a la vista perspectiva de nuevo y le voy a decir bake y observen. y ahí está finalmente bueno amigas y amigos del rincongrafico.com espero que este video tutorial sea de su ayuda y